Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy vamos a hablar de una miniserie que se llama Gambito de Dama, una gran miniserie que trata acerca del juego del ajedrez, en el cual pues, podemos desarrollar mucha destreza y concentración vamos a hablar de 12 curiosidades de esta gran miniserie. No siendo más, comencemos. Primera curiosidad de la miniserie. Padres de la actriz. No olviden que la actriz es Anna Taylor y los padres tienen una doble nacionalidad. La madre de Anna Taylor es de nacionalidad inglesa y española y mientras el papá es de nacionalidad escocesa y argentina por eso le permite hablar muy bien a ella el español ya que tiene un poquito de este lenguaje dentro de esa combinación de nacionalidades curiosidad número 2 el personaje Ben Harmon nunca existió el escritor lo definió dándole una gran importancia a las mujeres inteligentes a pesar de que en la serie se concentra de que ben Harmon es solamente una jugadora de ajedrez que juega contra hombres, en ese entonces, en ese tiempo, existían otras mujeres jugadoras de ajedrez, pero destaca la historia de una mujer que se enfrenta al sexo masculino en este gran juego. Número 3. El nombre de Capa Blanca. Como ustedes pueden darse cuenta en la serie, aparece mucho el nombre Capablanca, el cual hace referencia a un gran jugador que era José Raúl Capablanca, un jugador cubano que fue campeón mundial de 1921 a 1927. De él existen numerosos libros en los cuales se enseña a cómo jugar de forma estratégica el ajedrez. Se le consideró un genio en el ajedrez, tanto que se le llamó el Mozart del ajedrez. Número 4 La serie toma apuntes del caso Fischer. Años atrás se grabó una película llamada El caso Fischer, la cual se basaba más que todo en la parte de los rostros de los jugadores de ajedrez y cuenta la historia de Bobby Fischer cuando se, en se enfrenta al jugador Spassky. En ese entonces Estados Unidos y Rusia se encontraban en la Guerra Fría y esta partida marcó un gran hito en la historia. Por ello, muchas escenas de la serie también se basan en la toma de rostros de los personajes. Uso de pastillas verdes. Como ustedes pueden ver, Berthartmon en varias ocasiones tomaba unas pastillas verdes. Se relacionan con Sansalón, que es un medicamento que en realidad nunca existió. Pero se puede relacionar un poco con la benzodiazepina, la cual era un medicamento utilizado en el siglo XX por Estados Unidos, más que todo en las amas de casa. Número 6. Anya Taylor no sabía jugar ajedrez. Por tal razón, tomó clases con Bruce Pandolfini, quien era uno de los mayores o ha sido uno de los mayores entrenadores en el ajedrez. Y ha escrito demasiados libros respecto a ello. Número 7. Anna Taylor es fanática a Harry Potter. Tanto así que cuando encontró a Harry Mellon, no dudó en preguntarle de su personaje Dudley y de la casa Private Drive. Número 8. La serie es basada en una novela de Walter Teres la cual se llama la gambito de reina y hace un homenaje o tributo a todas las mujeres inteligentes número 9 el personaje de Benny si ustedes se dan cuenta aquí hay un, un personaje el cual es muy representativo en toda la historia junto a Bert Hammond Benny representa a Bobby Fischer y esto lo asocia a un niño que a la edad de 13 años gana la partida del ciclo. Número 10. ¿Qué es la apertura gambito de dama? Ella está formada por tres movimientos que son los siguientes, un D4, D5 y 2 C4. Esta apertura permite abrir infinitas defensas y diversas posiciones que se desarrollan en todo el juego. Número 11. El ajedrez se lleva hasta en la ropa. La diseñadora Gabriel Minger se encargó de que todos estos patrones del ajedrez o de todo lo que tenía que ver con el tablero, se llevara en prácticamente en gran vestuario de Beth Harmon. Y para cerrar tenemos la número 12. La conmoción del mundo por la serie gambito de dama. Ha sido tanto el revuelo que ha causado la miniserie que el buscador de Google ha aumentado sus búsquedas en todo lo que tiene que ver referente no solamente a la serie sino también al ajedrez. La gente está comprando mucho más libros que tengan que ver con el manejo o aprender a manejar el ajedrez. O sea que esto ha sido un giro total para volver a rescatar este gran juego. Así que si no has visto esta gran miniserie, te invito a que veas Gambito de Dama en Netflix. Allí podrás ver y aprender todas las grandes virtudes que tiene, a aprender o entender un poco acerca del manejo del juego del ajedrez. Ya que es un juego de destreza, habilidades, concentración y te permite resolver todo tipo de problemas. No solamente matemáticos, sino